que ¡Vosotros no vais a decidir una puta mierda lo que hacéis conmigo jamás! Entre otras cosas, porque ya he decidido yo matarme. ¡Esta zorra no se va a ir de rosita! Necesito un puto yoki puesto antiódo me lo ya joder Chusma Es que siempre tienes que ser tú el que se meta a mierda ¿sás? Hostia no siempre estás igual, eh Tengo una responsabilidad Vamos, que nunca vamos a salir de esto ya, se nos ha presentado una oportunidad en la vida que no habíamos tenido nunca. Hemos pasado de escoria humana a superhéroes. Pero no te flipes. Te estás matando. Oh. Joder, este tío está de puta madre. Mm, venga, va. Déjame un culito de eso. Ay, lola. No sabes que te quiero, ¿no? Se ha hecho mal. Sí. Eh, bueno, venga, vamos con un temita que tengo algún. Ya hecho un mal, tío, puta madre, estaba ya agobiado con tanto puto zombie. Coño, haces con ese en el nada No, me lo vengo para venir al puerto para arriba, a ver si con algo. Y ahí, llévatelo ¿Tú? para el centro, esto ¿eh? es Bueno, luego nos vemos. Venga. ¿Qué tal? ¿Tienes un cigarro? Venga vale. ¡Vámonos, que para rezar, aunque no nunca comiendas! Y estamos en el caballar y estamos creando un frente de resistencia. Así que ya sabéis dónde venir para poder resistir. Venga, a por ellos. Yo paso a la recoger hacia allá. Sí, sí, de recoger a Sí, cañiré Pero a los me le sirves que el horta no es un mercado, ¿eh? Bueno, tienen que ser hacer... vos antes dos, a nuevo no a perles y Y vosotros a perles creillas. Y me echevo el camp por favor. Tranquilo. Gracias. Muy bien. Tranquilo, ya ha, pasado, ya ha pasado. ¡Venga, tíos, rapidito. ¡Esto es peligroso! Bien, la valla resiste. Primero las herramientas y luego recoger las aceleras. no la de la no, ¡No, no, pero no vayas solo, eh! ¡Yo voy. No, no, no, no, eso nada. Te quedas aquí que es peligroso. Ya soy mayorcita para tomar mis decisiones, ¿vale? Cuando cumplas 18 hablamos. Sí, claro, si no me moro antes. ¿Sabes you know how to use this tool in the field. No, no, this is for kill zombies. This is a weapon. Killing head. Tú vigilar. Look, vigilar allí. Que la toga es germana y es mayoreta y puedes ir pero ella mateixa. Ya sabéis que estoy a tranquil tranquilo. Mira, no me toques los cojones que es menor de edad. No la pienso dejar sola y menos contigo. ¿Te crees que no te veo las intenciones o qué? Wow, me parece que son pares. Les he te ante de contas de que una comuna, ¿sabes o que. Pues no está tan tranquila la zona, ¿eh? Hostia, en casa de chutar el antido. Con una dosis de esas nos vamos a quedar grobis. Me caguen de humos. Han faltado yonkis. En una carrera abrimos y volvemos. Es que ella jugaba en el primer equipo. Ya que yo ya tengo las ¡Eh! eh, eh. El suicidio nunca será el buen camino. Piénsatelo bien. Pero yo ya tengo el diablo dentro, padre. He hecho cosas terribles. ¿De verdad sientes al diablo dentro? Sí, padre, lo siento dentro de mí. Ahora puedo pensar claramente porque me acabo de pinchar en el antídoto. No, hombre, no. Pincharse es la solución fácil. Utiliza la fe en Jesucristo. ¿Piensa que todo esto que ocurre es una prueba? Ya da igual, padre. Soy peligroso para mi gente. Debo de morir por ellos. Busca en tu corazón, hijo mío. Encuentra las señales que el Señor nos pone en el camino. Si tienes fe, algo ocurrirá que lo cambiará todo, créeme. Pero no recurras a la solución fácil de pincharte. Usa la fe. Usa la fe. Usa la fe. por ahí. ¿Que hay ahí una sesión de maquillaje? Voy a ver si me pintas también. A ver... Mira, está muerta. Ah, pues está ha quedado muy bien. Disculpa, ¿me haces un momentito, por favor? A ver niños, vamos a jugar a la terraza. Venga conmigo. Mira, está muerta. ¿Cómo te llevas con toda esta gente? Bien. Que el papi se va a tener que ir un tiempo. ¿Vas a buscar a mami? ¿A buscar a mami? Pues vamos a hacer todo lo que podamos. Pero no sé cuándo voy a volver. Tú te vas a portar bien. Sí. Y te vas a hacer caso a todo lo que te digan. Sí. ¿Sí? ¿Mm? Aquí estos son desarmes que han recopilado en la resistencia. Esto es lo que tenemos. La pistola de Klaus es lo que mejor funciona. Lo que mejor funciona es la ballesta, poca tontería. La ballesta de prop, no sé yo. ¿Y esto? A esos de foguets. ¿Para qué la tenéis? Eh, pero eso mata, ¿eh? ¿Esto? esto Te lo pones en la cabeza y te revienta. Mira el ruso ese del telediario que para hacer una broma lo mató. Se queda bobo. Pues eso. ¿La pistola de Klaus funciona bien? Es lo que mejor funciona en la autodefensa. ¿Qué tienes? 12 dosis. Pero a veces controláis un poco, porque la planta crece despacio. Ya, ya. Es que últimamente hemos tenido muchas cuyas con los parémulos Y la gente se pone nerviosa entra el miedo, enseguida tira ahí a pincharse. Esto no lo probamos ni ganas, vamos. Pues mejor para ti. ¿Y la asamblea qué tal? Bien. Bueno, la peña está un poco nerviosa con el tema del infectado. Del germán este. Y al final, ¿qué es la suicida? Lo decidió el solito. Pero si es el único infectado que tengo, lo necesito para trabajar. Ay, vaya, un poco tarde, doctora. Queda combustible para cuatro días. Tenemos el grupo de electrógeno funcionando las 24 horas. ¿En el En el sótano. Ha ido a clavarse un cuadro en la cabeza. <risa> Si tienes fe, pronto ocurrirá algo que lo cambiará todo. ¡Coño! ¡Me cago en el puto cacharro de los cojones! ¿Con esta mierda queréis proteger a mi hija? ¿Ese es zombie? Ese. Joder, es Roberto, tío. Hostia, el del bar. Joder, pues se lo ve mejor ahora que antes, ¿eh? ¿Cómo en la muerte? ¿eh? Sí, <risa> Oh no! Construyen resistencias en asambleas pre estén fe a zombies. Barricas en San Pere, capuches negres, fora columnas de al sales del centre. Radio Malva, barra que emite en Palmón, Cabaña List con Link to the four away towns. Support, mutu consensos, autochestios, sos una cosa. organizen en Black Seal, mozos, alcohos, fum nervios, perden la fe. Vagan tren entre blocks, suors, tremolors, flashback de Japón bueno, vamos a ir acabando ya con esta misión Que yo creo que por hoy ya hemos tenido bastante de zombies Y, pero, esperar, que antes Creo que hay una llamada, a ver ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Esto es una puta coña? Joder, putos zombies de mierda